Tremendo, fue lo que se vivió ayer justamente en la escuela Antonio Sarelli de Maipú, eh, que te digo que podría haber terminado de, de, de peor forma, afortunadamente los protocolos se cumplieron eh, de rápida manera. A ver, esto ocurre cerca de las 9 de la mañana cuando un alumno de este colegio ubicado allí sobre eh, calle Sarmiento, al 1580 en Maipú, le dice a su preceptora justamente que uno de sus compañeros del curso tenía un arma de fuego y que se la andaba mostrando a, a sus amigos y al resto de los compañeros. Lógicamente eh, lo que hace la preceptora es notificar a las autoridades a la directora, sobre todo del colegio y allí eh, hacen como una especie de requisa o revisan los bolsos y los bancos de los alumnos de ese curso y justamente entre las pertenencias de uno de los alumnos de 13 años encuentran esta pistola versa que ustedes estaban viendo en imágenes por lo cual inmediatamente llaman al 911 e interviene personal policial llega la policía y justamente eh, detecta que el arma era un arma real como decía recién era una pistola versa que estaba cargada y que tenía una bala en la recámara es decir estaba lista para ser disparada el próximo paso es llamar a los padres de este alumno de 13 años, quienes llegan al colegio y se sorprenden por la situación. Dicen que no saben de dónde puede haber sacado el arma este niño de 13 años, por lo cual se, se inició una investigación judicial. Según trascendidos de ayer, eh, no del ámbito judicial, sino del, del mismo ámbito de la escuela, lo que dicen es que el niño explicó que esta arma se la había dado eh, un grupo de amigos que tiene del barrio Parque Norte, allí en Maipú, y que él la había llevado eh, como para mostrársela a sus compañeros como si fuera un juguete, aunque también está la versión de que eh, aparentemente la quería usar para amenazar a un compañero de otro curso. Bueno, no un compañero, a un alumno de otro curso que eh, lo había, habían tenido ahí algún que otro eh, problema en los últimos días, así que si esto último es lo que de verdad iba a ocurrir podría haber tenido un desenlace mucho peor eh, que es lo que decía al comienzo. Así que, bueno, investigación abierta por el hallazgo de esta arma allí en la Escuela Antonio Sarelli de Maipú, que ocurrió ayer por la mañana.